¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, otra vez con Minecraft. Hola. Pero ahora traemos un invitado muy especial. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú Rubén? Bien, bien, aquí sufriendo. Acabo de morir y la perdí una espada de diamante. Hay que recuperar todo, ¿no? No, ya no puedo. Ya se perdieron. No. De mucho. Pero bueno, ok, si ven. ...gente que no se alcanza a ver la montaña del episodio anterior... ...pues es porque bajé el, el, los chunk y todo para que no me corriera tan mal... ...que por cierto, estamos en vivo, ¿verdad Matías? Estamos en vivo justamente sí. ahorita en Twitch... ...justo, justo, justo Twitch... Eh, ...por si se quieren pasar un ratito aquí... ...se pueden meter y, y podemos en, eh, estar entre todos jugando muy a gusto... ...y besándonos, ¿verdad? Sí... A lo que hemos visto, eres un crack En Minecraft, eres un tremendo Pro, así que tú me vas a ayudar A los cultivos, ¿qué crees yeah. tú Que me haga falta aquí? Que digas, uff, uh, esto te hace falta Bro, te, hacen papa, te hace falta Papas y zanahorias Ok, zanahorias están acá, papas no sé, amigo No sé cómo encontrarlas Que por cierto, también Se lo han en las aldeas hay, hay una aldea justo atrás de ti Para allá por ese lado, hay una aldea detrás de ti Justamente ayer cuando estaba eh, organizando el video de hoy Fui a dar la vuelta por todo este lugar Y encontré una aldea Y me gusta mucho la aldea Así que podemos ir hoy Si quieres vamos de una vez O... Eh... Ya pues vamos a mudarnos allá No, no, no, o sea, este lugar se va a quedar aquí 100% ah. en este lugar Mi casa va a ser esa cueva, de, esa cueva La montaña de acá arriba Pero bueno Vamos a... Al pueblo Vamos a ver qué encontramos. no este... primero dormir. No queríamos. Primero dormir. Tienes, tienes completamente la razón. Eh, eres más tú un crack que yo. Acá hay dos camas. Pero te puedes hacer un lado. Es que yo no, no me gusta dormir con alguien. Gracias. Ah, Qué fascista que soy. Ok. Move, amigo. Yo. Ahí déjala de todos. Los... Acá nos robamos. Debería, está creo que de este lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está la ley, Ahí está. Ahí está. Y justo Sí, sí, sí la veo Ah, ya, yeah, ya, yeah, aquí está <risa> Ok, la verdad no sé cómo se ve en stream Creo que se ve horrible Hola amigo, ¿qué sí, tal? La... Aquí no se lee, no Servirá para hacer paja. Mucha paja <risa> Ahí hay mucha paja, mira ver Libro de rompibilidad mm, Pues... Pues sí Sí, puede servir Está bien Para tenerlo ahí we el... go porque tengo hambre, ¿eh? Tengo hambre de victoria. Tiene nada que ver. <risa> ah, recuperar todas las cosas. Uy, carne podrida por esmeralda. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Hay que encerrarlo aquí. Sí. Eh, tengo piedra, tengo piedra. Métete, métete, gay. Hay, hay dos, ¿cómo se llama? Dos estantes para pociones. ¿Aquí adentro? No, mira. En la iglesia y en la de aquí al lado. Oh, ya. Yeah. No es... tenemos así para, para hacer las pociones. Perfecto. Pero solamente hay que buscar entre los... Y alguno algún cofre okay, voy a para si encontrar papas huervos. voy a marcar a este hombre Ahí ya lo tengo okay. ese también me, me hace lo mismo a ver quítate no amigo no salgas okay. encontré papas bien bien tenemos ya eh, a dos Vamos a cuidarlos lo más que se pueda A ver, acá hay algo más Entonces También ya con todo ya tenemos la y. ¿Nos llevamos las camas? No, ¿verdad? No, las camas serían para, para luego hacer ahí Una granjita, ¿no? Herramienta con todos los aldeanos Sí, ahí para hacer más aldeanos Sí, al rato lo hacemos Ok, a este le puedo asignar un trabajo ¿Cómo se hacía la mesa de... de Ah, para los palitos Con dos de perna Los que dejan la grava Pack, tengo muchas ahí en la, en la casa. Pero igualmente tenemos el pueblo cerca, no es que esté tan lejos. Eso es lo bueno. Y ahora... eh cargas? Porque yo te necesito. Yo te necesito. ¿Cómo es eres? que ¿A dónde fuiste? Aquí estoy con este hombre. Mesa de flechas. Mesa de flechas es pedernal y... Eh... Ok. Voy. Son dos pedernales y dos... Ok, voy Ok, boy. Ya los conseguí los que los... Ver, ¿no? Sí, ya los conseguí Ya tengo acá la mesa, así que lo vamos a hacer de una vez Madre Uh, se me fue No, ¿cómo lo metemos ahora? ¿Qué, qué, qué... Ah, es un bote, es un bote pero... Creo que si tocamos la campana se mete a la... Métete, gay No, pero no la escucha la... Eh, si ¿sí hacemos un barquito A ver, a ver, donde hay una mesa No, no me dejó hacerla Oh, yeah. ¿Dónde está este? Me perdió No, se perdió amigo ¿Dónde se, dónde se fue? Ah, que está, que está Está, que está. acá, está acá está. Ey, ey, ey, Amigo, amigo, amigo, amigo Mire, ahí No, no, no, no, no, no Ven, ven, ven ven, Subite Lo quiere <ríe> No Entra, entra Pero déjame abajo ponle, ponle el barco al lado Ah, oh, fuck Ahí está, bien Ahí va, ahí va, para su casa. Que se meta. Ok. A ver. A ver. Tú, tonto. Ey. Ahí está, por fin. Oh, perfecto. Bien. No, se si fue una lluvia, amigo. Tienes pala. ¿Pala? ¿Para? Sí. ¿Para qué? para que hagas camino ese de aquí porque no deja pasar. ¿Puedes? Ese de acá, este de acá. ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora cómo lo metemos? <risa> espera, espera, espera, hay que encerrarlo, ahí, que ya no se escape cuando quitemos el bote ah ¿Del otro lado? Ahora sí hay que quitar el bote ¡Métete! ¡Métete! Ahora hay que meterlo Uy, qué bueno es meterla ¡Eh, amigo, métete! ¡Uh! ¡Uh! Ahí está ya, dale, cierra, cierra, cierra! Perfecto Por arriba Ok, amigo ¡Dámela! Dámela, dámela. ¡A huevo! Jota. Puta madre. ¿Qué pasó, querido? Esmeralda por flechas. No. No. Quita, quita, quita la mesa, quita la mesa y voy a poner. A ver, ahí está, a ver. Ya ahí, colócalo. A ver, ahora... ¡No! ¿qué? ¡No, se va a ir! ¡Se va a ir! Sí, sí, sí, sí. Lo pegué, lo pegué. Tapa, tapa, tapa, tapa. Ahí está. Ya... A ver, ahí está. A ver, ponla. Quítate, a ver. Ahora sí, ahora sí ahora sí. ¿Ahora sí? sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Se durmió. Oye, tenemos que dormir, ¿no? Volvemos a la casa. Mm, si quieres buscar un, una cama, yo se la quito a este. Tú me dices cuando ya, para, para mí. El aldeano. ¿Y ahora? Quítese, gay. Oh, amigo, se me subió encima. No. ¿Te imaginas que tengo un hijo? Ok, ¿qué tiene? Ok, palitos por... Perfecto, amigo ¿Quiere ir el hijo de perra? Tú no te vas, papi A ver, le voy a hacer un poquito más grande este lugar Para que no se sienta agobiado, pobrecito no. no te vayas, amigo Es nuestro secuaz Este hombre no se va a ir Aquí yo se lo ordené O lo encerramos completo también, para que ya no salga ¿Móvete? Uy, amigo Ok Dámela toda, papi uh... <risa> Ah Ahora Voy a hacer palitos Amigo dame. Esmeraldas Gracias, amigo Este no Uy, este no tiene nada Perfecto ¿Dónde están? Estoy del otro lado Ah, aquí estás, aquí estás. Este. No, ¿qué? este es que estos verdes no, trabaja. ¿Eso no trabajan. ¿Estos no trabajan? No trabajan. ¿Y si lo golpeamos hasta que sufra? <risa> no, no, no, no. Lo que sí podemos hacer es quitarle esto de aquí. Mira, mira, mira. Ah, este. Mira. Ah, de mira veras. Todas esas cosas. Sí, sí, sí. De estas cosas. Ok, amigo. ¡No! ¡Le pegué! No, Perdón, amigo. Perdón, amigo, te pegué. Era broma, no era sé. broma. No, no, perdón. No. Era una broma para directo. Era bait, era bait, era bait. Pumba, pumba, pumba. Ah, yo quité el otro. Perfecto, se cayeron los compas. Aguántame, aguántame. Le voy a hacer una estructura aquí. ¿Tienes un hacha? Sí. Sí, pues, voy a conseguir hierro. Wow, máquina. Ah, mira, que hay otro que no tiene nada. Asegúrate que no sea verde. Los verdes no. No, no es verde. Es negro. Eh... <risa> <risa> no, amigo. No, no sé. Lo mataste ya ya luego luego luego aparecen luego aparecen de nuevo porque es una aldea grande cuando a las aldeas nos vuelven bueno, a aparecer mira eso no sabía sí, mejor pones las losas acá abajo o sea, la parte de aquí, las losas no se va a salir mete eso ahí así Pon poner pon, pon la losa pon la losa pon la losa, pon la losa. Ahí, ah puse dos a ver a ver ya ¡Ah! no no ¡Oh, no ¡Oh! A, ver, a ver, espérate, <risa> A ver, hay que ver eso de ahí. Tienes el, ¿tienes el bar... A ver, yo tengo el bote, yo tengo el bote. No, amigo, no te vayas. Oh. Ahí está, ahí está. Ah, súbete. Oh. Se va a ir. Entonces, ¿fumo? Está? ¡Ah, está! Ahí está. Bien. Vámonos. Hija... A ver, a ver, ahorre el espacio, ahorre el espacio para meterlo. Eh. Uh... ¡Bomba! Listo. Uh. Uh... Y ahí lo dejamos con bote. Ok, Uno de A. Ah, uh. Tengo tres esmeraldas. Se lo cambio. Para subir de nivel, sí. Pero me da piedra. Ajá. Ajá. Ya no tengo más esmeraldas. Jefe. De eh, de, deja voy por más, este madera. Tradeamos tantito yeah. eh, y ya terminamos el episodio. Y así es como eh, Cristóbal Colón llegó a América. América. Efectivamente robando Lo el oro, que la pasó. robando esmeralda, sí claro. Uy, me falta tantito nomás para. para. para pasarlo. Bueno, en lo que crecen los árboles otra vez, agradezco las subs. Gracias a. No tengo subs. Este. <ríe> Seguimos. Ok. Kion, amigo, ¿cómo estás? Hola. Eh... Fíjate, mi amigo me dijo que viniera contigo a traerte unos palos. Dicen que por palos me das esmeralda, dice. ¿Cómo ves? Gracias, amigo. Uy, ¿y si te. Uy. Uy. Espérate, uy. vengo a secuestrar. <risa> <risa> ¿Y si los separamos? Para que no... no separamos. Ajá. También. Hay que hacer más grande el la... aire. Uh, no No. Hay que ¿Qué? poner camas, entonces. Hay que poner camas aprovechando que es de nuevo. Ok. Entonces agarro las camas. Sí, sí, tres, tres, tres camas. A ver. Quítate, gay. Gracias. Perdón, amigo. Te tuve que quitar la cama. No disculpa. ¿Dónde pongo la cama? Ahí, pongo ahí, ahí. ¿Ahí? Tienes... Pumba. Ahí. Todo verde! <risa> Espera, eh, hay que buscar a los aldeanos. O sea, los que nos trajimos hasta... Que nos contratamos Eh, ¿tienes mesa? Ponla tantito para no hacer otra Ahí está, mira, él, él ya está, él ya está, ya está Este de acá, este de acá Ya, ya, aquí lo voy a poner Ahí está, Es la, de, la, del, la del de flechas la del de los palos, la mesa del... Ah, oh, ahí, sí, sí, sí, sí eh, Esperamos que se haga de día, ¿o qué? ¿Dormimos, digo yo? Sí, sí, sí los verdes no merecen que quitarse No, minuto racista, amigo Aquí me voy a dormir Pumba. No, no, no Ahí está, bueno, ¿vienes? Aquí una foto con el golem No lo a golpear Ok, no sé qué decir. <risa> y bueno amigos, hasta aquí termina el episodio. Pronto lo seguimos en, en directo, ya saben, en Twitch. Aquí se los dejo abajo, en la bandeja de comentarios. Y eh, pues sin nada más que decir, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.